7 Radius y 20 horas de directa. Radio Societ, veus unidas. Bueno, ahora presentamos los cigaletas de Sanz con todo el cariño y la devoción para todos ustedes, ¿vale? yo tenía una mujer eh. descubrí contigo el amor yo era un niño Conocí al dolor. Y yo pensaba que ella me iba a esperar. tengo con ninguno ella se iba a casar. Ay, pero no fue así. Tormento vida mía y con lágrimas los ojos. Hoy te digo adiós, yo no te podía olvidar, yo no te quería dejar y por causa de la vida yo me tuve que marchar. Yo vivo, pendiente de tu fe. Yo tengo que hablar contigo, vete tú mismo, mi amor, que lo que quiero es hablar contigo. Que yo tenía una mujer, eh, que no la pintó, lo pintó. decía ella tengo miedo que me abandone Yo te quiero, compañerita del arma, compañerita del arma. Ay, ay, ay de mi gitana, ay, ay, de mi gitana. Ay, ay, ay, de mi gitana, ay, ay, ay, de mi gitana, ay, ay, ay, de mi gitana. Con ella mi corazón.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 Vente hey, hey, que hey, esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra, sonarán palmas flamenca. Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra, sonarán palmas flamenca. ¡Ay, al cigaleta! ¡Ay, al cigaleta! ¡Ay, el cigaleta! al cigaleta. cigaleta de sal! ¡Ay, al cigaleta! ¡Que no va en bicicleta! ¡Ay, al cigaleta! ¡Que el pobre va a caminar. Es dilluno al matín y se'n va a trabajar, pero tanta alegría en al su corazón que todo se posa a bailar. Y al nentza enamora, luna gitana. Por si puede, ya no puedo más, ya no puedo más, de sentirte. saludo, ¿vale? Molve, molve, al vostre nom, cada gràcies gracias por haber Si voleu tocar alguna més que va a les a las cor Sans, ¿no? ¿Y cómo os digo? Al cigaletas de Sans. Al cigaletas de Sans. Ei, eso es molt auténtica, eh. Estoy moll punte en la verdad. Molve, don, si pueden hacer una rápida o una otra, o cómo veos, ya está. Sí. Eh, la gente, un una otra, o no? ¡Bule! ¡Eh, muy bien, muy bien. goma por hermano me lleve donde me lleve y voy cruzando gira me voy saltando la ley. en la goma por hermano me lleve donde me lleve y voy cruzando jibra me, me voy saltando la led. Voy a sal Sole a letrilla de... Tengo que asumirlo, ya sé la idea, que ya no No vuelvo a ver, pero que, ella ya, ya, que ya, no puedo verte, que ya no puedo verte. ¡Bien! Set radios y 20 horas de directa. Radio Societ. Veus unidas.